It can crash. Be my friend. ¡Bienvenidos un día más a Mi Productive, my friend! Hoy os voy a hablar de una técnica de ventas muy útil para que en vuestras empresas, porque en todas las empresas supongo que tendréis que vender algo, me da igual que sea, un servicio, un producto, lo que queráis. En vuestras empresas siempre tenéis que vender. Entonces, en el Be Productive de hoy os voy a dar un consejo para calcular el pricing de vuestros productos o vuestros servicios. Pero un truco, bueno, que yo creo que lo tenéis que conocer sí o sí, que os va a ayudar a hacer el pricing. ¿En qué consiste este truco? No sé si habréis visto, en muchas páginas web siempre tenéis tres packs, ¿no? Por ejemplo, pues si ese es un servicio, tenéis el pack básico, el pack medio y el pack premium. Y siempre da la casualidad de que son tres. ¿Por qué son tres. Pues porque psicológicamente tú siempre a un usuario le tienes que ofrecer tres precios. ¿Para qué? Para que se quede siempre en el del medio, porque psicológicamente siempre nos va a aparecer uno como demasiado escaso o barato y otro como demasiado. Siempre tenemos que poner el producto óptimo en medio de dos packs, aunque el pack premium sea exageradamente caro o el pack barato sea exageradamente poco, poco de servicio o poco de que le estás ofreciendo a tu cliente. ¿no? Entonces siempre tenemos que configurar lo que nosotros queremos en medio y poner dos packs al lado. Esto es a pues como os digo, en muchas webs que os puedo poner ejemplos que veáis, tanto en modelos de SaaS, o sea, software as a service, con modelos muchas veces también de suscripción, muchos otros modelos de negocio que necesitan tener como tres packs de precio. Entonces yo, consejos que os doy, siempre, siempre, siempre tener los productos ordenados perfectamente, no sé si os habéis dado cuenta pero en muchas páginas sí que hacen el modelo de los tres precios del pricing, pero a veces las X y los tics de lo que incluye no está como ordenado de menos a más, a veces da como a confusión porque algo que incluye, entonces siempre tiene que estar ordenado, no o sea que al final los tics vayan correlativos para que gráficamente sea mucho más sencillo decidir y saber qué incluye y qué no incluye. Otro truco, resaltar el pack de en medio. Muchas veces está como tú tienes como las tres columnas y la columna de en medio, que es el pack que a ti te interesa vender, está como un poco hacia afuera, como resaltándolo, ¿no? Para que den más ganas de hacer clic y contratar ese pack. Siempre, siempre, siempre hay que resaltar el del medio. Y lo dicho, la propuesta siempre tiene que ser tres, porque si son cuatro, ya haces dudar entre los dos de en medio. Y estos son estudios que psicológicamente en ventas están más que de mostrado, pero podéis utilizar también por si tenéis que pasar una propuesta, pues por ejemplo por email. Yo veo muchas veces que pido presupuestos y siempre pasan un solo presupuesto, no paséis nunca un solo presupuesto, aunque no sea ponerlo en la web, o sea, aunque tengáis que mandar un presupuesto por email, darle tres opciones al cliente. Lo que os ha pedido, algo mucho más, es decir, mira, pero no me lo has pedido, pero también podrías tener por un poquito más esto, esto y esto, y por un poquito menos esto, esto esto, pero siempre sea por email, en la web, en cualquier sitio, siempre que le vais a hablar con un cliente para ofrecerle algo, siempre darle tres opciones. Y así se calcula el pricing de un producto. Así que espero que os haya servido mogollón este vídeo y os veo en el siguiente Be Productive.